Otra de las citas imprescindibles para conocer a fondo el carnaval... ...son los Diablos de Luzón... ...cubiertos de hollín y con espectaculares cornamentas... ...nuestra recomendación es que si te los encuentras... ...por las calles del pueblo... ...eches a correr sin mirar atrás...